22 horas con 13 minutos, estamos de retorno, lo habíamos anunciado. Y es que el Tribunal Supremo Electoral ha estado con este tema de la atención por la renuncia, anulación de las militancias o la restitución. Tres formularios a raíz de la aplicación que ha hecho que eh, muchas personas que no se han inscrito pues, hayan a, aparecido registrados o no en, los, eh, en, los diferentes, en las diferentes organizaciones políticas. Eh, bueno esto se tiene previsto hasta este 28, de ahí el plazo de ampliarse hasta el 5 de diciembre, así nos han explicado. Y bueno, el último dato que teníamos, hasta la pasada jornada, por lo menos se habían presentado más de 13 mil personas eh, estos formularios de renuncia o anulación o restitución también. Está con nosotros la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenio que en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la, por la invitación y también el poder dirigirme a la población en general. Muchas gracias. De hecho, eh, las miradas, porque por primera vez vamos a llevar adelante unas elecciones primarias. Eh, primera vez que se, que se publica con la facilidad para que todas las personas puedan verificar si son militantes o no, que ha generado mucha repercusión. ¿Y cómo está asumiendo todo esto usted como presidenta del tribunal y la sala plena en sí, este, este reto que tiene? Para nosotros, dentro de lo que viene a ser nuestro mandato, es una responsabilidad en el marco de la, de la democracia, en el marco de la transparencia. Hay que aclarar que el padrón biométrico no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es la base de datos o el registro de militantes. Nosotros el sábado 25 de, perdón, domingo 25 de noviembre, hemos llevado a cabo, a cabo con el padrón biométrico eh, la consulta de los referéndums de las cartas orgánicas en cinco departamentos, en el que se ha trabajado con el padrón biométrico. Este padrón biométrico ha, es, ha sido auditado por la OEA cumpliendo los estándares que, que, que nos exigen y los resultados que nos han dicho es que es un padrón confiable y de alcance también en los estándares de lo que implica la calidad, la eficiencia. Entonces, ese es el padrón biométrico con el que el día domingo hemos trabajado y justamente hemos cerrado las, las, las elecciones de, en los cinco departamentos en cinco muni, municipios y el TREP, que es la transmisión rápida de, de actas, hemos cerrado como hasta las 8 de la noche en un 99% que faltaban en, en algunos municipios dos o tres mesas, entonces trabajamos sin ningún problema porque ese es el padrón biométrico que incluye a toda la población en general. Otro es este registro de militantes y es que en base a lo que nos han entregado los libros, eh, quizás como una cuestión de antecedentes se hace necesario señalar que eh, nosotros el voto tuvimos desde 1952 hasta 1987 no existe, no existe documentación, no existe material escrito desde esa época. ...como vamos a decir, libros de actas... ...como este registro de militantes... ...de decir? militantes... ...de militantes... ...no existe... Yeah. ...desde 1987 al 89... ...existe donde muestra... ...que únicamente la otorgación de la personería jurídica... ...conllevaba aquello que es el, el nombre de la, del partido político el color y el directorio. y Obviamente notariado por un... Notariado. A partir del, del 90-92 empie, empieza a aparecer los libros, los registros de, de los militantes, pero pareciera ser inclusive en el tamaño, a criterio de los partidos políticos, donde aparece el nombre, la edad, eh, lugar de nacimiento, uh -huh. procedencia, edad. Era la primera que se registraba. Sí, digamos. antiguamente, ¿no? 92. Y desde el 2002, eh, la, por ese entonces, la Corte Electoral uh -huh. empieza a dar los el cuaderno de, list, de, de militantes. ¿no? El 2014 tiene un nuevo formato y la adición también de, por ejemplo, huellas dactilares, porque dice número de carnet y firma y o huellas dactilares. Entonces es sobre la base de este padrón que, que la TIC, ¿no? del cual el vocal Antonio Costas pues ha, eh, ha manejado porque es el sistema que, que, que, que tenemos eh, y se ha trabajado sobre esta base Sobre la del 2014 Del 2014, desde 1980, de, desde el 90, 90. 90, 96 porque ya existe una, un, registro. un registro y se empieza a trabajar con ese, con ese registro también en base a reglamentos ¿no? Un o sea, reglamento. Le, le quiero es, entender, ustedes han agarrado todos los registros que se tienen desde es. el 92 a la fecha. Así es. Y los han pasado ah, de manera sí, digital. Sí. Se ha digitalizado, uh -huh. a pesar de que en estos últimos tiempos, uh -huh. desde el 2012, eh, se pide también la lista, el libro, la lista uh -huh. de militantes adicionado con el, con un CD. A veces, muchas veces, el, el, la parte operativa se ha encontrado en Muy que no existe el CD, diremos, con los datos completos, ¿no? Está la lista. Entonces, esa es la historia de, de la lista de, de militantes. ¿Es un significado que se encuentre. Y esa es irregularidad, ¿eh? irregularidad en este sentido ¿le explico en qué eh, que aparezca en otro que nunca se haya registrado que eh, eh, o que estaba en, un, en una organización política pero aparece en otra organización política o cuál ha sido la situación sí también tiene que ver con este cruce de, de datos ¿no? porque el primer reglamento dice que es válido la prim el primer registro. Es decir, siempre hay ciudadanos que han estado en un partido y después militan uh -huh. en otro, se registran en otro. Entonces, el reglamento dice que es válido el primer registro. El 2014, el reglamento del 2014, dice que es válido el último registro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en el trabajo así de... ...de, de uh -huh. tener en el objetivo de transparentar, porque vamos a tener por primera vez, vamos a tener un, una lista de militantes, un registro de, de militantes. Y vuelvo a decir, esto no tiene absolutamente nada que ver con aquello que es la, el registro biométrico. El biométrico que es otro tema que lo aprobó y, y, y hizo una auditoría en la OEA, no sé si tengo una duda... Eh, eh, se han hecho denuncias ante el Ministerio Público porque de verdad hay personas que jamás militaron en ningún partido y nunca se registraron, pero está ahí sí, su nombre. Sí, Ustedes como oh, Tribunal eh, Supremo Electoral, como órgano electoral habían ah, anunciado, desde, eh, terminado todo este proceso, ver si, si se presenta o no, una, o, o, o, se procede de manera ya en instancia judicial este tema lo van a hacer, todavía no se ha analizado esto en sala plena porque hay estas situaciones. Nosotros dentro de lo que es eh, la norma 026 uh -huh. y la 018 eh, está de que pues eh, la alteración uh -huh. en lo que es registro electoral o vamos a decir eh, delito electoral implica prácticamente el traspaso, diremos, a lo que es la justicia ordinaria. Uh -huh. Eso dice el, el reglamento. Pero también tiene que, bueno, la víctima, quien, quien se encuentre y sienta que está. También? Podría, tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo. Y obviamente nosotros estamos en toda la buena voluntad, la buena fe de que nos piden <coughs> eh, documentación vamos a adjuntar esa documentación para acompañar el pero como el instancia caso. así que como eh, tribunal supremo todavía no se ha determinado si se va a acudir ante estas denuncias el, el reglamento nos manda a que frente a un delito electoral es eh, su transferencia a eso eso es lo que dice el uh -huh. Eh, de, de, de, la en ley 026. Este sí y eso va también acompañado de la voluntad de quien se sienta violentado en sus, en sus derechos. Muy bien. ¿Cuántas anulaciones, eh, renuncias o restituciones se han presentado? Y hasta la pasada jornada se tenían 13.000. Me imagino que eso ha superado. Es, eh, hoy, por cuestiones de. de de sala plena, sesión ordinaria, no he tenido la posibilidad de, de actualizar, pero hasta el 24 de noviembre teníamos 13.002 en, en un total entre lo que es anulaciones, destituciones y lo que viene a ser las, las renuncias a través de los tres formularios. Esto se mantiene hasta el 28. Eso lo habían dicho también. Vamos a mantener hasta el 28 porque el día 28 es la fecha límite para la inscripción de, de candidatos hasta mañana. hasta mañana. Pero por toda la... En sí, nosotros al 13 de diciembre okay. debemos tener aquello que es la lista de entrega del registro de militantes hasta el 13 de diciembre, nosotros debemos estar entregando a los delegados de los partidos políticos la lista de los, del registro de militantes. Uh -huh. Por esta situación entre, bueno, en el objetivo de querer transparentar y de y querer tener un, un registro de datos saneados, es que, Hemos prolongado hasta el 5, porque como el 13 de diciembre entregamos el, el registro de datos, el registro de los militantes, entonces al 5 de diciembre es la prórroga, del tiempo en el que la ciudadanía en general eh, puede presentar todo este trámite de lo que es anulación, renuncias hasta el 5. Atendidos el sábado y domingo. Sábado y domingo, en horario normal, uh -huh. en turnos, estamos atendiendo, uh -huh. porque esa es nuestra obligación. También señalar de que eh, los tribunales departamentales, los Ceresis, eh, se está atendiendo. También nuestras oficinas están en, en las regionales, como UNCIA, Yayagua. Uh -huh. Ayapata están nuestras oficinas regionales en la atención de horario sábados y domingos. Entonces el plazo es hasta el 5, lo está ratificando, se va a atender el sábado, domingo todo, y, y en el horario establecido. Eh, le hago una consulta, el día de mañana 28 también se cierra el tema del plazo para sí, el registro sí. de los binomios, hasta las 12 tenemos entendido. Sí, así es, mañana estamos cerrando ya la. la la presentación de los, de los binomios y el 5, estamos ampliando hasta el 5, el 10 y el 11 es la fecha también donde, como la última, porque estamos procesando, esta, uh -huh. estos datos, por ejemplo, están procesados, pero los que están ingresando continuamos procesando, que es el de anulación o el de restitución o el de renuncias. También mencionar que no tiene ningún costo. Uh -huh. Por ejemplo, sábado y domingo la, la, la mesa de, de, de atención ha estado mínimo, serán... 5 o 10, pero esta mañana sí estuvo cantidad de gente. Entonces también... Aproveche de sábado o de domingo, ¿eh? Que aproveche la población mm -hmm. en general, invitarles acá a que hagan su trámite. ¿Cuándo se conocen eh, los binomios habilitados? Porque mañana se registra. Mañana sí. Las se organizaciones registran. políticas tienen para registrar uno o más binomios ya dependiendo de cada organización. Así política. es. ¿Cuál es el siguiente plazo? Nosotros dentro de nuestro calendario es que el jueves 29 vamos a tener la preparación y la emisión de un informe a sala plena por parte de Secretaría de Cámara, que es quien nos pasa los informes para la verificación ...de los requisitos de cumplimiento para la presentación de los binomios. Eso es el día jueves 29. Asimismo, vamos a tener la publicación de la lista de los binomios hasta el 8 de diciembre. Entonces, esa es la fecha que pues dentro de nuestra... la lista oficial que tiene el Tribunal sí. Supremo. Estos son sí. los binomios habilitados para las elecciones sí. del 27 de enero. Así, okay. así es. Eso es el sábado 8 de, de, de diciembre. Okay. El último día para las demandas de inhabilitación es martes 11 de diciembre, al interior de sus, de sus partidos. Uh -huh. Y la respuesta, de, vamos a, entre por eso, entre el, 11 y 12, es, está fijado la respuesta también de, pues, es, si es que existiera, existiera perdón, una inhabilitación, ¿no? Eso es hasta el 12 de noviembre. Y finalmente la entrega de listas a, los, a las organizaciones políticas es el 13. Nosotros el 13 de diciembre cerramos absolutamente el registro, porque sobre la base del cierre del registro tenemos que hacer, eh, bueno, trabajar en lo que viene a ser recintos, mesas electorales, papeletas, actas, todo lo que implica el material electoral. Ahí están los plazos, entonces ya, ya veremos, ya haremos el seguimiento también, porque eh, decíamos, es eh, la primera vez que se desarrolla, se están teniendo es encontrando con este escenario, y bueno, en lo que se refiere a la anulación, restitución o renuncia también a las militancias, usted tiene hasta el 5 de diciembre, ya bien lo habíamos dicho. Quiero agradecerle por habernos acompañado, por haber llegado, siempre bienvenida. Muchas gracias a usted por la oportunidad de poderme dirigir a la población en general, muchas gracias. Buenas Nosotros, noches. Buenas noches. María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, nos ha acompañado hoy en los estudios. Vamos a una última pausa en el programa y en instantes retornamos con más.